Hola mi nombre es Virginia Alejandra Herrera y en esta oportunidad los invito a realizar la tercera y última parte del motivo número 27 del libro de crochet irlandés de DMC. En el último video habíamos realizado la flor central, en este video vamos a terminar de realizar esta pieza. Aquí me gustaría detenerme para explicarles cuáles son las indicaciones originales que se dan para esta vuelta. En la vuelta anterior habíamos finalizado cortando el cordón, en esta vuelta se indica comenzar con un nuevo cordón, esto no tiene mucha lógica, salvo que lo que se cambie sea el grosor del hilo, entonces lo que podemos hacer es o utilizar el cordón doble, o utilizar un hilo de cordón más grueso o seguir utilizando el mismo cordón que estábamos usando en la vuelta anterior. Para esta vuelta se indica esconder el hilo detrás del primer pétalo y tejer sobre cordón 14 medios puntos. Thank you. En esta vuelta comenzamos a tejer los arcos. Vamos a comenzar con un primer arco de cuatro cadenas y luego tres arcos más de tres cadenas. Vamos a finalizar con una cadena y un medio punto picado en el círculo de la flor central. Cerramos cada arco, cada tres medios puntos. since it falls into Ahora tejemos tres cadenas y un medio punto sobre cada arco de la vuelta anterior. En esta vuelta comenzamos con un arco de 5 cadenas y luego tres arcos de tres cadenas. Finalizamos con una cadena y un medio punto picado en el círculo central. Comenzamos la vuelta con dos cadenas y luego picamos sobre el primer arco. Ahora tejemos otro arco de tres cadenas y picamos en el mismo arco. Completamos la vuelta tejiendo tres arcos más. Ahora vamos a tejer cuatro cadenas y vamos a picarlas en el mismo arco. Luego tejemos tres cadenas y picamos en el último arco. Ahora tejemos dos cadenas. Y un medio punto sobre el cordón. Damos vuelta el tejido. Ahora en el primer arco y sobre el cordón vamos a tejer tres medios puntos. Luego sobre cada medio punto vamos a tejer un medio punto. Sobre este segundo arco vamos a tejer cuatro medios puntos. Luego tejemos un medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior y en el siguiente arco vamos a tejer dos medios puntos, una cadena y dos medios puntos. Así queda formado el ángulo de este pétalo. Ahora vamos a continuar la vuelta tejiendo un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior y dos medios puntos sobre cada arco. Fíjense que al igual que en el otro lado tenemos que tener un total de 14 medios puntos. Es por esto que en la vuelta anterior tejimos dos arcos sobre uno. Nos detenemos para acomodar los hilos. Terminamos la vuelta tejiendo un medio punto sobre el círculo central. Ahora volvemos a repetir tejiendo 14 medios puntos sobre el cordón para iniciar el siguiente pétalo. Y aquí vamos repitiendo las indicaciones de las vueltas anteriores. hasta que llegamos al vértice del pétalo donde unimos con el cordón. Aquí vamos a tejer seis cadenas al aire dejando del lado el cordón. Y vamos a unirlo al vértice del pétalo anterior con un punto deslizado. Damos vuelta al trabajo y vamos a tejer sobre este grupo de cadenas dos medios puntos, un picot de cuatro cadenas, dos medios puntos, otro picot de cuatro cadenas, dos medios puntos, otro picot y por último dos medios puntos más. That e er I had, they're sorry for my going away. And of all the sweethearts that e er I had, they'd wish me one more day to stay. But since, it una vez que finalizamos los siete pétalos cortamos los hilos fíjense que estos siete pétalos les queden centrados eso va a depender de la cantidad de medios puntos que hayan realizado en, en la última vuelta del motivo central si respetaron eh, las indicaciones originales eh, les va a dar exacto y van a quedar centrados. Si hicieron modificaciones, como fue en este caso, cada vez que lleguen al final de una vuelta y les toque unir al círculo central, al, al motivo central, van a tener que dejar más medios puntos entre cada unión. Una vez que hayan finalizado la pieza, Tómense un tiempo para volver a estirar los hilos, para volver a acomodarlos. Tómense el tiempo de pétalo por pétalo, volver a estirar y acomodar pacientemente el cordón. Y van a ver cómo cambia. La idea de trabajar sobre esta pieza es recuperar la técnica más antigua. Y la lógica que hay detrás de estas piezas y del tejido de las redes. En este mismo libro, en la página número 57, se propone tejer con estos motivos que trabajamos un cuellito. Para este cuellito vamos a necesitar nueve de estas piezas. Tienen que tener en cuenta el tamaño final de la pieza. En este caso a mí me quedó de 8 centímetros de ancho por eh, 5 y medio. Traten de que quede lo más pequeña posible. Entonces, vamos a hacer un total de 9 de estas piezas y en los próximos videos voy a estar explicándoles otras piezas que va a llevar este cuellito. Así lo vamos realizando juntas. Bueno, eso es todo. Espero que las explicaciones eh, hayan sido claras. Esta pieza está realizada en tres videos, si te perdiste alguna parte haz clic sobre la miniatura. No se olviden de suscribirse a mi canal si quieren recibir notificaciones cuando subo un nuevo video, compartir, darle me gusta si les gustó. Y por supuesto, eh, les agradezco por ver y nos estaremos viendo en el próximo video.